Hola y bienvenido o bienvenida al diccionario de marketing, hoy vamos a ver lo que es la curación de contenidos y no se trata de poner una tirita a tu blog ni mucho menos. El marketing de contenidos es una de las estrategias más importantes para tu negocio, es la forma de conectar con tu público y traer tráfico orgánico a tu web con el fin de convertir a esas personas en clientes. La curación de contenidos forma parte del marketing de contenidos y consiste en la búsqueda, recopilación y filtración de información que se encuentra en la red ya sea en otras webs con contenido afín a nuestro, al nuestro o en redes sociales y esa información la difundimos en nuestras redes sociales. Para que nos entendamos, una parte muy importante del marketing de contenidos es generar nuestro propio contenido y otra parte es compartir contenido es nuestro de otras empresas o profesionales que sean útiles a nuestro público objetivo y aquí es donde entra en juego la curación. Existe una saturación de información en la red y por eso es tan importante que seleccionemos las fuentes y comprobemos que la información es realmente fiable y de calidad para nuestros seguidores. Mi consejo es que uses herramientas como Feedly o Google Alerts para ayudarte en la curación de contenido. Te dejo los enlaces en la cajita de información. Y en breve tendrás un video sobre el tema. Y además te dejo el enlace al vídeo que he creado sobre la curación de contenidos. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.